¿Qué onda bandota? Mira más que chula Hoy miércoles 22 de septiembre 2021 Y aquí estamos en un pueblo que se llama Pericos Acá donde se rompen las olas Un gran saludo para mi compa Chuy Gastelum. Allá en la coqueta pero por ahí no voy a caber. No Vamos a rodear. ¿Qué les digo, Andá? Chulada de gente. En estas tierras, la mera neta. Me paré aquí en la esquina con la señora de la tienda. Y dije, déjame, déjame hablar a mi esposo. Él trae trailers. ya le marca, va. Y ya, le, ya me dice hasta dónde. Hasta dónde darme vuelta. Porque la secre. Marca la calle pasada, pero pues sí en las callecitas. Esa es la otra, el otro obstáculo. Los cables. Y así. Ah, esto está secando la esquina Madre. Ese carro que está en la misma esquina es el que caga el pinche pedo. Pinche madre. A ver, vamos a, vamos a dar vuelta de dónde tu bus. Porque no me metes callecitas, ay, voy a pasar rosando a la camioneta esa. Aguante, manda, aguante. Sí, por regular en este tipo de lugares, miren cómo les pasa, rozando el cajón. es como les digo, hay que tener mucho cuidado con las vueltas, los cables, los árboles, en este tipo de, de situaciones, banda. Porque hay lugares donde le tumbas un cable, un poste o cualquier cosa, no hombre, te quiere linchar. Cuando <Susurra> se <Susurra> es pincha madre. Aquí en tal alto voy a dar vuelta, me dijeron. <Susurra> He dicho en otros videos: cuando vayan a un lugar que no conozcan, bueno, y aunque conozcan, corran los ejes del remolque hasta adelante. Para estos casos, originalmente los remolques con ejes deslizables, allá en el primer mundo, fueron diseñados para distribuir el peso de la carga. Y pues acá en el tercer mundo. <risa> es para poder caer en las pinches calles estas. Y pues. Son, son detalles, banda. Son detalles que. Se van aprendiendo. Nada más que. Hay veces que se aprenden algo tarde. Ya cuando la cagaste. Ya cuando tomaste un pozo a los cables. O, o leíste chingazo a un carro Por eso pues yo se los digo, ¿eh? para que. Anden un poquito más Más con el conocimiento De lo que a uno se enfrenta en estas situaciones Según aquí adelante está el boulevard donde Donde está la... Allá donde voy La bodega Saludos para Sergio Martínez La familia Miranda Martínez Y la familia Torres Ávila Ahí en la garita si está, pero ya anduve hace como siete años en el fertilizante. Ahí en la garita. Ahí está la, la bodega. Esta banda, déjenme, hago la maniobra, cuídense, échenle ganas Portense bien